Bueno, gracias por ayudarme a probar la vacunoski, sabía que podía contar contigo. Aush, duele un poquillo. Es una lástima que nadie más se haya animado aquí, por la mala fama que tengo aquí. Tengo un plan para conseguir más voluntarios. Llenamos con azúcar y flores de muchos colores esta piscina inflable. Rápido. Pásame la vacuna. No sé que tengas el mentoski, aquí, aquí tenos Funcionó. ¿De qué tanto hablas? Lo único que hiciste fue traer Mosquitoski. Ese era el plan, ahora son nuestros camaradas. Solo espera. Hasta <risa> Necesito otra revolución de 44, no sé si tú platicar con Seussan para dar a los pobres, no necesito poposa cuando tengo plática con ella. ¿Ahora qué te pasó? Me acaban de picar los masquitas. y me pusieron voz de vibrato con todo alto y bajo. Me hubiera ocurrido una cosa, sonquistar el mundo, Atatatata. No puedes hacer toki, no puedes atacar con moquitos que a la gente toki.